sí que murió en el intento de sobrevivir en la isla de Fortnite, ha aparecido una tumba misteriosa bajo el agua que jamás habíamos visto anteriormente en el juego, y podría ser la tumba de Midas. El misterio es totalmente real, los secretos de esta temporada cada vez van creciendo y creciendo más, y no Van a parar hasta que termine esta temporada con un nuevo evento para Fortnite. El misterio del barco que se mueve por la isla. ¿Quién es el responsable de esa bestia? ¿Y qué es el secreto que esconde? Suscríbete ahora mismo y activa la campanita del canal para lograr llegar a los 400.000 suscriptores. Si quieres ser tú uno de los tres ganadores que damos cada día... Del pase de batalla, asegúrate de poner el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite y de comentarme en este vídeo cuál es tu ID de Epic Games. Una vez hecho todo eso, ya estarás participando y os deseo muchísima suerte a todos. Intentando cruzar la isla entera de Fortnite en busca de secretos y teorías para la Neox Army, nos hemos encontrado con... El mayor secreto de Midas, con la verdadera tumba que al parecer pertenece al rey Midas. En este vídeo encontraréis todas las pistas y todos los detalles que nadie os ha contado jamás de esta historia. Os recomiendo quedaros hasta el final y ver el vídeo entero al completo porque mostraremos diferentes secretos que nadie ha descubierto hasta la fecha... Ya sabéis, chicos y chicas, que esta es realmente la casa y el lugar para los easter eggs de Fortnite. Siempre intentamos descubrir todos los secretos que se esconden en nuestra isla de Fortnite. Incluso aquellos que están más escondidos y que nadie sabe acerca de ellos. Pónganse cómodos, porque esto empieza ya. ¡Vamos allá! En primer lugar quiero mostrarles uno de los easter eggs más raros que hemos encontrado hasta la fecha para esta temporada y que realmente seguro tiene una historia detrás o por lo menos un significado importante para la historia de esta temporada en el juego. Un personaje ha aparecido, parece ser que bastante dañado en la isla del juego. ¿Se tratará de una nueva skin de Fortnite? ¿Se tratará de alguien que ha sufrido un accidente por error? Es realmente muy extraño, ya que para encontrar a este personaje en la isla, solo podemos encontrarlo en este lugar en concreto. Es imposible encontrarlo en otro lugar y no existe en ningún otro sitio del mapa. Un robot, al parecer, para tirar... Destrozado, sin piernas y a falta de un brazo Ha sido puesto en este lugar de la isla ¿Por qué? ¿Por qué Epic Games decidiría colocar en este lugar de la isla un personaje así? ¿Cuál es realmente el propósito? Tenemos una gran teoría acerca de esto Y lógicamente quiero que la escuchéis vosotros también Puede ser que Jules intentaba hacer uno de sus inventos en el taller de creación Pero quizás... No salió del todo bien. Ese experimento. Puede que este robot vuelva a la vida en el futuro. ¿Puede que veamos más robots como este en el futuro del juego? ¡Ey, ey, ey! Realmente no lo sé, chicos. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que este robot aparece en una de las pantallas de carga. En un coche. Uno de los coches que, según Epic Games... ...serán introducidos en esta temporada muy pronto. Por lo que habrá sufrido un accidente simplemente y ya no sirve para nada. ¿Quién sabe? ¿Vosotros qué opináis? Me gustaría saber acerca de este robot. Si alguien sabe algo, comenten en los comentarios sus teorías. Vamos ahora con lo que realmente a todos y a todas os interesa más de este video. Seguro. Porque lo pone en el título y, y en la miniatura. <ríe> si, si no, no habríais entrado, ¿eh? O, o sí, bueno, no sé, da igual. Vamos con ello. Algo ha sido descubierto debajo del agua en una ubicación en concreto de esta isla, del mapa nuevo de Fortnite. No se trata de cualquier ubicación, sino que se trata de una ubicación situada justo al lado de uno de los tornados de agua que han aparecido esta nueva temporada. Aparentemente los jugadores han reportado que debajo de este lugar, con agua, ahora mismo se puede ver una tumba por alguna razón. Y hay un mensaje claramente grabado en ella. Esta tumba pertenece al rey Midas. <risa> Es una broma, no se puede leer aparentemente nada por el momento, pero... Midas, al parecer, fue devorado por un tiburón en el tráiler oficial de esta temporada, por lo que... Alguien debe haber colocado esta tumba justo en este lugar con algún propósito. ¿Realmente podría estar Midas, después de ser devorado por el tiburón, todavía vivo? Sí. Existen muchos easter eggs y más que descubriremos en este canal sobre Midas y sobre su nuevo paradero Podría ser que siga con vida después de todo o que bueno haya sido eliminado por completo Esta tumba que se esconde debajo del agua según muchos jugadores que han reportado esto Creen que podría tratarse perfectamente de la tumba de Midas a ver, sinceramente, desde la Neox Army no estamos del todo seguros y convencidos de ello. No lo estamos realmente, pero es una teoría muy suculenta e interesante. Y además, es un nuevo descubrimiento que seguro os ha encantado a todos y es que probablemente nadie sabía acerca de este descubrimiento. ¿Se tratará realmente de un nuevo easter egg de Fortnite para esta temporada del juego? De momento no sabemos nada más acerca de dónde se esconde Midas o qué ha sido de nuestro antiguo rey de la isla. Posiblemente encontraremos su cuerpo en algún momento de la historia. Puede que vivo o, o, o puede que muerto, pero, pero da igual, quiero encontrarlo. Amigos, finalmente quiero enseñarles uno de los mayores cambios en el mapa de Fortnite que ha metido Epic Games para esta temporada. Y se trata de algo que quizás muchos sí que ya conocéis, pero no sabéis realmente lo que se esconde detrás de esto. Actualmente en el juego de Fortnite podemos encontrar un barco en especial en el mapa. Un barco que no en todas las partidas lo encontraremos en el mismo lugar, porque al parecer se mueve de lado sin rumbo alguno. Literalmente en cada partida... Fortnite cuando te tiras del bus del Battle Royale, este barco podremos observarlo desde las alturas que se sitúa en un nuevo lugar diferente en cada partida eso significa que este barco está en movimiento constante por nuestra isla, dando vueltas alrededor de ella pero, ¿de quién es este barco? ¿Quién es el responsable de este lugar del mapa de Fortnite? ¿Podría ser Midas? Bueno, uh, no, realmente no es de Midas. Será una de las ubicaciones con más misterio de esta temporada probablemente. ¿Será un nuevo pirata que aparecerá esta temporada? ¿Una nueva compañía nos estará espiando? ¿Pertenecerá a la agencia? ¿Pertenecerá a una de las facciones del Sombra o Espectro? Aparentemente se trata de otro easter egg dentro del juego. Un nuevo barco secreto moviéndose por el mapa de Fortnite aleatoriamente. Hasta aquí los misterios del vídeo de hoy amigos. Realmente son misterios que podrían dejarnos pensando durante una larga temporada. Quiero que ahorita mismo todos los que están viendo el vídeo o lo vieron y les gustó, se suscriban al canal para no perderse ningún otro vídeo del Titoneox. Y que compartan el vídeo por sus redes sociales y con sus amigos si les encantó Estaré viendo si alguien lo compartió por Twitter o por Instagram Si me etiquetáis os pondré en mi perfil ¡Aprovecharlo! Amigos, aprovecho para deciros que cada día estamos en directo en Twitch por las tardes, así que chicos, aprovechar, seguirme en Twitch que es totalmente gratis y activar las notificaciones para saber cuándo estoy en directo, espero les haya encantado este vídeo, si apoyan la teoría dejen un fuerte like y si les gustó también, nos vemos en el siguiente vídeo cracks.